Hola, hola, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, dependiendo de donde estén o cuando vayan a ver este video, bienvenidos una vez más al canal Amadon Banda. Soy Edgar Rivero desde Montevideo, Uruguay y hoy les traeré eh, otro mitos, leyendas, ¿no? de esta vez de la cultura indígena, ¿bien? sobre la creación de nuestro mundo la creación del ser humano no sabemos que todas civilizaciones antiguas tienen un origen una explicación o una creencia sobre el origen de nuestro mundo de todo lo que existe hoy en día inclusive nosotros no varía estas eh en explicación en, en el modo en que surgió todo incluso los protagonistas los protagonistas que son los creadores los dioses de todo no eh, pero todas son historias muy interesantes y tienen a veces muchas peculiaridades eh, muchas partes que van eh, en, una, en una línea casi igual entre entre, entre todas estas no tienen como que digamos un paralelismo ¿no? entre estas historias eh, les hago acordar este que eh, sobre eh, la idea que tuve en el video pasado que mencioné sobre este hacer un video compilatorio eh, con ustedes no este apoyando o interpretando apuntes este, que a ustedes más les guste ¿no? este, y para eh, proponerles no que se suscriban al canal no para que youtube eh, recomiende mis videos eh, eh, como es con más asiduidad ¿no? y, y, y el beneficio que tendrán ustedes es que youtube les avisará cada vez que yo suba un video y repito el que te suscribas no quiere decir que tengas que pagar algo. Al contrario, no tenés que pagar nada. Es gratis la suscripción en YouTube. Bien, y a ti no te va a cobrar nada tampoco YouTube por suscribirte a mi canal. Bien, eh, bueno, vamos a lo que es el Show del video y espero que les guste. El universo era totalmente vacío. No existía la Tierra, el Sol, la Luna, ni las estrellas. Solo existían seres divinos, y manejaban el espacio con sus poderes, y existían en esencia o espíritus. Y volaban como pájaros intercambiando sus posiciones de vuelo. En el espacio que se llamaba Kabaró, que significa el azul profundo del universo, estaban todos los dioses, seguramente los dioses, de diferentes pueblos y culturas del mundo. Entre los dioses que existían en el espacio había un dios y una diosa, supremos. Como principio divino ya existían una diosa, Hipay o Tuba era la dueña de lo que hoy se conoce como planeta Tierra. El principio de la filosofía, Afirma que el sexo femenino existe desde el tiempo de los dioses, en el comienzo del universo y la vida. La diosa Hippai cayó en gracia a los ojos del dios supremo y este la buscaba en esencia para que fuera su esposa y engendrar el primogénito de los dioses del universo, es decir, el hijo de la tierra. No existe tiempo, pero entre los dioses se conocieron como el hombre y la mujer. El espíritu tomó forma, como complemento de la esencia, el físico humano no tangible. Ellos se conocieron entre sí como el hombre y la mujer estando en el espacio vacío, intercambiando sus vuelos. Como principio divino, aquí dejan para la humanidad, la unión entre el hombre y la mujer, procreación humana. Con el principio del acto sexual engendraron un nuevo dios. El dios supremo se dio cuenta que, los dios, que la diosa Tubabekoko estaba embarazada y sabía que ella era la tierra y por eso la llamó Hippai. La misión de la diosa tierra era convertirse en en algo tangible, la transformación en planeta Tierra. Mientras pasaba el crecimiento del nuevo Dios, ella estaba organizándose para recibir a su hijo, en un ambiente totalmente diferente, convirtiéndose en lo mejor para su hijo, donde no le haría falta su cuidado y alimentación. Antes del parto, la diosa pensó y creó todas las artes y elementos necesarios para cuidar a su hijo. Llegó el momento del parto. Se acostó en posición de la mujer en parto. En este momento ella estaba convertida en planeta tierra y ya había preparado todas cuantas cosas iba a necesitar su hijo nace el primer dios de la madre tierra el pequeño hijo de la madre tierra comenzaba a dar las primeras etapas de la vida a caminar, jugar y corretear sobre el cuerpo de su madre porque ya pisaba en algo firme el padre del nuevo dios convertido en avispa de los arenales seguía el cuidado y el crecimiento los pasos y el corretear des, del hijo. Mientras este, este crecía, la madre tierra tampoco, poco a poco, iba complementando su transformación. Jipai, para alimentar a su hijo, se transformó creando todos los árboles frutales, el agua y todo cuanto existe sobre la tierra para suplir las necesidades del hijo. El agua es la sangre y los ríos son las venas de Jipay, que derramaba sobre su cuerpo los senos, son los árboles frutales, y las frutas la leche para el alimento de su hijo. En la medida que el nuevo Dios crecía, iba necesitando más alimento, y la madre Jipay fue creando según su necesidad. Así aparecieron los diversos árboles frutales, los animales y todos los seres que existen sobre la tierra. Al ver que la naturaleza ya estaba completa sobre la tierra, los otros dioses se sintieron atraídos y vinieron a participar en el producto de la madre tierra. Cuánta naturaleza estaba floreciendo y cómo nuevos pobladores se dieron cuenta que necesitaban dividir el tiempo por varias razones. También comenzaron a aparecer otros seres como animales gigantes, demonios de la selva y otros seres peligrosos y no compatibles con ellos. La luz del sol no tenía límite. El sol no se movía, estaba en un solo punto y comenzaron a idear que debían existir dos tiempos, un tiempo con la luz del sol para poder trabajar y recrear su vivencia y otro tiempo para poder descansar sin su luz, y para protegerse de los animales. Así crearon el día y la noche. El hijo la tierra, de la tierra, primer dios sobre la tierra, el pobre, el padre, lo llamó Hipacarida jipay, que significa tierra y cárida, y que significa espuma. Con el hecho que jikaparay da, es la esencia de jipay, es decir, que nació de la madre tierra, significó e indicó que la primera generación evolutiva humana también debía salir de las entrañas de la tierra, o el nacimiento de los diferentes pueblos indígenas. Este es el principio fundamental que explica el por qué se habla de madre tierra. ¿Cuándo? Gipararida creció y recorrió la tierra, esta ya estaba poblada por otros dioses, Or organizó y buscó su esposa entre ellos. Los hijos de Hipararida son los dioses creadores del género humano. Bien, esta, fue, esta narrativa fue lo que es eh, la creencia, mitología o eh, transmisión... Eh, oral de conocimiento de los pueblos indígenas guaraníes. ¿no? Eh, espero que les haya gustado, si es así denle su me gusta, suscríbanse bien y eh, nos estaremos viendo por acá una vez más en el canal Amada Umbanda. Eh, me despido de ustedes con un cálido abrazo y saludo y que pasen bien. Chau chao.